Ahora, esa es su declaración ante su Esta declaración, para ellos poder este, realizarla, existe un cronograma, que creo que lo hemos visto anteriormente, un cronograma de presentación de declaración por adelantado, que es un cronograma anual. Según el último dígito de RUP, se va a efectuar esta declaración a través del PET Plan. Entonces, probablemente ellos tienen, no, no tengo el número de RUP del, del, del, del empleador. Pero según el último dígito, pues verificar su SUNAT y ahí va a aparecer cuándo es su fecha de pago y declaración. ¿Ellos pueden hacerlo antes? Sí, pueden hacerlo antes, pero de acuerdo a la política o procedimiento de la administración o de cantidad pueden hacerlo o no, ya depende de ellos. Indistintamente de ello, eh, el tema de la FP también se paga y se declara, ese sí tiene un plazo menor y es dentro de los cinco días hábiles siguientes eh, al vencimiento del mes, o sea, vamos dentro del mes de abril, tenemos en consideración en este caso que a los cinco primeros días sería hasta el día 6 de mayo, hasta ese día tenían para poder presentar la declaración, bueno, aunque bueno, el lunes fue feriado, pero bueno, su efecto se ampliaría en su efecto hasta el lunes 9, ¿no? pero este, dentro de los primeros cinco días, hoy tendrían que presentar su declaración curada ante la FPNET. Ahora, eh, eso es en relación a esas declaraciones. En relación a lo que nos consulta puntualmente, habiendo tocado buena parte del, del, del punto para tener una idea más o menos, se presenta al mes siguiente porque efectivamente ellos primero tienen que pagar, tienen que existir la planilla y todo eso se cierra a fines de mes. Una vez cerrado, recién ellos tienen un plazo para declarar. Y su es estrictamente quien establece el plazo. Ahora, para ser muy puntuales en relación a tu acreditación, efectivamente indican, ¿no? Realizar los tres aportes. Como a la fecha de tu atención no tenías los tres aportes, eventualmente no correspondería a la acreditación, pero como digo, mucho Muy va a depender. No había ni un aporte, de... doctor, ni un aporte. Ah, bueno, ahí ya es responsabilidad de la parte administrativa, ¿no? Eso sí es tema es un análisis específico lo que habría que ver ahí. Eso ya es responsabilidad, bueno, inclusive no puede contener una falta administrativa hasta una connotación penal por omisión de funciones por el incumplimiento del pago de, de aportes de salud o ANP. Bueno, bueno, se vincula en realidad a todos los tributos cuando declaras a, a SUNAT, pero ya depende de este, la actuación que tengan. Inclusive a veces vinculan al alcalde, que es el titular de la entidad, pero hay quienes tienen vinculación directa, es el jefe de recursos humanos, el contador, tesorero y el administrador con el gerente, no sé si tienes un gerente municipal. Es un que deben velar por el cumplimiento estricto del pago de sus aportaciones. Doctor, y con respecto a lo que es este, los pagos de la ONP, por ejemplo, este, yo tengo una amiga que ella también está, está, está, ha trabajado en el 2019. Y a ella nunca le preguntaron eh, si quería que sus aportes sean a la FP o a la ONP. Y el, en plena pandemia se dio con la sorpresa de que estaba averiguando y averiguando que habían hecho los aportes a la ONP y no a la AFP pese que ella había indicado que ella quería que, le, que sus aportes sean depositados a la FP. Obviamente ella nunca antes había trabajado y no había hecho ningún tipo de aportes ni a FP ni a ONP. En este caso, doctor, al no haber sido ella, ella consultada para a dónde se le hagan los aportes y al no haber firmado ningún documento de que estaba de acuerdo con que le depositen a la ONP, ¿ya podría hacer alguna denuncia en contra de la entidad? Eh, ahí parten dos actuaciones. Si tú me dices que ella es la primera vez que va a aportar. ¿Sí? Uh -huh. Sí, ella era la primera es vez. Primera que vez, que vez o sea, anteriormente aportado. no ha, Nunca no ha aportado, ni aportado ni para tenía, la FP ni para la ONP. Perfecto. Teniendo en consideración ello, que eh, tener presente, bueno, lo más fácil es si escojo el FPX, que es de mi mayor afinidad, para no tocar algún tema de alguna FP, eh, solicito el FP en mi inscripción, me escribo y a partir del mes siguiente ya comienzo a aportarnos este, a lo que es este, la FP. Y todos estos fondos lo van a gestionar y lo van a trasladar ¿no, directamente al FP. Si fuera la primera vez como con menciones caso contrario también se dan sucesos en los cuales lamentablemente por así decirlo por error eh, el área de recursos humanos eh, no este no realiza la consulta o en su efecto no formaliza pero realiza directamente los pagos onp sin embargo el trabajador estaba afiliado eh, a la fp y tenía su código copso entonces en este sentido eh, lo que sí corresponde es, uno, poner en conocimiento de la FP para que el FP adopte las actuaciones. Va, lo que el FP va a hacer es eh, canalizarlo como un no pago. O sea, vas a presentar tus boletas o tus documentos y la FP va a canalizarlo como un no pago al la FP y va a generar las actuaciones contra el empleado. Lo que el empleador va a tener que efectuar y también en vía administrativa puede solicitar si no ha firmado algún documento o no ha presentado alguna información que diga que pertenece al la MP, Solicitar la rectificación de las declaraciones juradas y corregir los aportes a razón del tema de pensiones. Indicando ahí, pueda juntar copia no la constancia de consulta de FP, su código CUPSO. Y con eso la vinculación a qué tipo de FP y en qué comisión se encuentra, no el flujo, mixta. Y solicitar la doctor. actualización. A ver, lo que tengo entendido era que ella eh, trabajó el 2019 primera, por primera vez en, una, en la municipalidad, nunca había hecho, o sea, no había ni activado su AFP por desconocimiento, pero ella sí al momento de firmar había hecho que quería que, le, que sus aportes sean a la AFP. No le dijeron más nada, ya el 2000, cuando empezamos en pandemia, se dio cuenta de que al preguntar en la municipalidad le dijeron, no, sus aportes han sido depositados a la ONP. Tengo entendido, doctor, que para que uno, de, uno pueda aportar al ONP, tiene que firmar una declaración jurada, ¿correcto, doctor? Claro, ese es justo un punto que voy a contarles. Bueno, ese es para resolver tu consulta. La formalidad que debe seguirse es al momento que un trabajador se incorpora. Eh, en realidad, dos cosas, ¿no? Uno, propiamente puede presentar esa declaración jurada, la ingresa por mesa de partes o se la recibe directamente la oficina de recursos humanos. O la, o la oficina que haga sus veces, y presenta ahí a qué eh, sistema de pensiones desea inscribirse, o si ya está, que se encuentra inscrito, presenta este, la información correspondiente. ¿no? Dos, eh, la obligación también informalmente nace, ¿no? de, en este caso de, del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, que debe requerir para, la forma, para formar el file correspondiente, requerir la declaración jurada a qué sistema de pensiones desea adscribirse. No puede efectuarlo de manera unilateral, ni este, al azar, tiene que sí o sí requerir. Eso sí es obligación del jefe de recursos humanos, pero también uno puede presentarlo ¿no? de manera... En ese diferente. caso, doctor, ¿se podría recuperar esas aportaciones que se ha hecho a la ONP? Como sí. digo, en ese caso es sencillo porque... O sea, bajo el parámetro que, con la información que tú me brindas, si ya nunca se afilió a un FP, lo único que va a hacer es solicitar una afiliación e inmediatamente van a gestionar eh, con, con el FP, va a gestionar el traslado de sus fondos de la ONP al FP. Eso sí es sencillo. Ah, Pero okay. si fuera el otro lado, como te comento, ahí sí es más complicado. No, nunca. Eh. Lo que sé es que ya nunca. Ahora recién ha aperturado, me dice lo de la... Ha ah, aperturado a su empleador, tiene que hacerle conocimiento. Y a través del FP, ellos, bueno, hasta donde, anteriormente el año pasado, justo que había el procedimiento, ellos mismos se gestionaban el traslado de tus fondos, ¿no? Ya. Ok. Están, es como jalar un cliente para ellos. Ellos mismos gestionan, eh. te dan los formatos, todo, y trasladan todo. Inclusive va a trasladar mayores fondos porque eh, va a trasladar el 13%. Si hubiera estado en un momento en la FP, solo trasladaría el 10%, porque el, el otro porcentaje es la comisión de flujo y el seguro, flujo mixta y el seguro. Ya, no pues, le voy a indicar eso si que a veces trámite, porque estaba triste ella. Ah, uh -huh. No tiene entonces? que canalizar. La otra cosa también que tiene que ver es que tiene que gestionar y verificar que efectivamente la municipalidad, bueno, si es la misma entidad que me comentas que verifique de preferencia si están amenazando el pago de aportes. ¿no? Existen aún algunas municipalidades que no están cumpliendo con pagar. Eh, algunas no cumplen con el pago de los aportes a salud, no cumplen con el pago de aportes a ONP y o bueno la FP, y este, en este caso, no otras lo hacen a destiempo. ¿no? Eso es responsabilidad también de los funcionarios, inclusive podrán presentar una queja ¿no? o una denuncia ante la Contraloría General de la República también. Y ellos proceden con un procedimiento administrativo disciplinario. Doctor, disculpe, una consulta. Si sí, un momento. Si pudiera levantar la mano, Milton, para poder ir atendiendo oh. conforme al, al, al, al... Nancy, buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctores. Sí, este, efectivamente, mm. las municipalidades son las primeras deudoras al seguro social y sobre todo a las AFP. Okay. Entonces, en segundo lugar, cuando uno recién tiene tres aportaciones, generalmente uno tiene que andar con la boleta de pago. Ahí con la boleta de pago se acerca al seguro en cuestión de una enfermedad, no una emergencia. Porque ellos siempre paran atrasados. En el salud ven el sistema y dicen, no, no es tan tardía, te falta un mes. ¿Por qué? Porque la SUNAT es la, la institución recaudadora, y ellos para que trasladen el dinero se demoran así, más de un mes. Ahora, claro. ¿sí? Sí. Sí. sí. para poder aclarar ese punto, no necesariamente SUNAT se encarga de trasladar el dinero. El tema es de que efectivamente el pago de la municipalidad lo realiza fuera de ese periodo del mes. También pueden presentar su boleta si sí, efectivamente muchas veces el área de acreditación permite eso. Pero ahora, bueno, el, el procedimiento ya está sistematizado. ¿no? En realidad lo que debemos de exigir, y eso sí debemos tener en consideración cuando tengamos un empleador. Eh, si somos 728, inclusive es una fil, ¿no? Sanciona al, al trabajador, ah, disculpa, sanciona al empleador cuando no dan el alta. no es alta debe hacerse cuando menos dentro de las 24 horas de iniciar la prestación de servicios. deben Queda registrado los trabajadores en el T registro, ¿no? que es el, la, la opción virtual dentro de la plataforma que tiene cada empleador ¿no? para registrar a sus trabajadores. Y eso debe ser el mismo día, cuando más en el mayor plazo, el mismo día de que inicia su labor, a efectos de que en caso de accidente, con el alta del T registro, puedan ir y realizar la atención correspondiente. Nancy, continúa. Este, Mi pregunta es, ¿qué porcentaje paga el empleador? por el trabajador. Eso quería saber. Porque no podría darse el caso, pongamos, porque yo veo varias municipalidades que están atrasadas, y ellos no podrían, por lo menos, dar la parte que han descontado al trabajador, depositar ese dinero que no es de ellos. Y... Mm, ahí es un tema más grande, realidad, Nancy. A ver, eh, tu primera pregunta es el porcentaje. El porcentaje es el 9% en el caso general ya habíamos visto ahí el cuadrito, en otros casos aplican para el régimen agrario, acuario, acuícola, el 4% para lo que es este, el CAS también es el 9%, pero existe un límite, no para este año hasta el 45% de la UIT, 2070 si más no me equivoco es lo que comentamos, si yo gano en CAS, que es el tema de municipalidad que comentas, 4 mil soles mensuales, Solo hasta 2070 me van a grabar con el 9%. Si yo gano 4000, voy a pagar lo mismo que gano una persona que gane un. o bueno, van a pagar por mí, porque yo no soy el que pago de mi sueldo, no, no se deduce, no se deduce el tema de, de salud, recordemos ello, a veces se confunde. Lo que se deduce de nuestro sueldo es el tema del descuento por ONP o AFP pero el tema de salud no se deduce en nuestros sueldos. Si es en referencia, el 9% para ser generales en este caso. Por otro lado, en relación a lo que me comentan, no existen muchos vale Si mucho validez, sí, efectivamente se da ello, eh, bueno, dentro de algunas modificatorias que ha habido, no tengo ahorita el número del decreto supremo o el decreto legislativo, pero incurre también en falta el procedimiento administrativo que ejecuta la Contraloría. Si sí he visto esos procedimientos. En el tema de salud o NPFP, que este, la Contraloría le solicita primero un plan de acción, en su efecto, a raíz de ellos si persisten en el procedimiento, instauran un procedimiento administrativo disciplinario no. en su efecto, involucrando a lo que es la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Contabilidad, la Oficina de Administración y la Gerencia Municipal, o quienes hagan sus veces en ese efecto, ¿no? puesto que. Para el pago de una planilla existe, uno, la certificación de crédito presupuestal, que es el requisito base para toda contratación y todo y asumir cualquier tipo de obligación. Y en su efecto, luego de ello tenemos lo que es el compromiso, el devengado y el girado. ¿no? Y para efectuar tanto el compromiso como el devengado tiene que existir la disponibilidad financiera. Y lo primero, de acuerdo a la escala de obligaciones, es el pago de las remuneraciones y beneficios sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, la entidad se encuentra directamente obligada al cumplimiento de ello. Pero, lamentablemente, en algunos casos, hacen caso omiso. Y ahí lo que corresponde es poner en conocimiento a las autoridades competentes. Por otro lado, en relación a la ANP y de salud, que bueno, también lo vamos a tocar, pero estamos un poquito acá en este aspecto. Eh, corresponde En el caso del FP, eh, presenta una demanda por obligación de dar suma de enero, acumula ¿no? periodos in, in, in, no cumplidos y cada FP sí gestiona. En el caso del ONP, sí he visto un poco de lentitud, no he visto procedimientos instalados por obligación de dar suma de enero, a lo mucho lo que he podido apreciar dentro del ámbito de actuación es que te cursan una carta ¿no? y dejan a cargo su app que ejecute la cobranza forzosa. ¿no? Pero no, no he visto mucha actuación por parte de la ONG en, en la práctica. ¿no? Eso y otra duda que, es. que tengo es: cuando un, tra, un trabajador cesa, ¿cuántos meses tiene para atenderse en el salud? Eso es lo que ah, te, te, dan es? Por, te dan por cada año, no, por cada seis meses te dan un mes de acreditación. Si no que ver con la última modificación, como, porque anteriormente te dan por cada año, pero ahora por cada seis meses te dan un mes de acreditación. O sea, si trabajaste un año, te dan dos meses adicionales de cobertura. Ya, gracias, doctor. Listo. Renato, buenas noches. Eh, doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor. Eh, en mi caso, doctor, yo, doctor, tengo un problema, bueno, es personal. Estoy trabajando, doctor, bueno, trabajé, ¿no?, hasta eh, hace poco tiempo en el estado. Entonces, ya. yo percibo, doctor, el seguro por mi esposa. Sí. Porque ella trabaja ya muchos años en el gobierno regional, acá en mi ciudad. Doctor, ¿qué pasa? Que cuando yo iba a trabajar al también al Estado, al mismo lugar, con la misma, a la misma dependencia del Estado, pero no te área ¿no? Obviamente. Eh, yo percibía, yo tengo, ¿no? Este un, unión de hecho con ella. No estoy casado, pero tengo unión de hecho uh -huh. ya hace uh -huh. años. Entonces, con, con esa unión de hecho me dieron el seguro por ella, como el de hecho a ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, este, como cónyuge, digo. Doctor, ahora el caso es que cuando entré a trabajar al mes me cambiaron. Claro, es que lo que pasa es que automáticamente te jala el de registro. ya o sea, te yo, jala ah, como es, titular. Claro, doctor, ¿qué ocurre ahora? Entonces, luego traje dos meses nomás. Porque bueno, uh -huh. la política, sabe, sabe que el, la política la, en, en la región es terrible. Bueno, cuando yo, llegué al eso. jefe me sacaron a los dos meses. Y, y ya pues voy a seguro y no tengo seguro. No estás acreditado. Lo único que tiene que hacer en este caso es eh, tu esposa presentar, bueno, si tienes la escritura pública, porque ahora sí te piden esa escritura pública. Doctor, eh, ajá, por, ¿qué te qué que eso? Por doctor, medio del, bueno, no sé en qué entidad trabajará tu esposa, el, coordina con la Oficina de Recursos Humanos yeah. o quien haga sus veces en tener una asistente social. Y ellos canalizan, inclusive también es virtual, por medio del registro. Hay una opción ahí adicional, no recuerdo el nombre exacto, pero registro de derechohabientes, le llaman o cónyuge. Entonces ahí ellos verifican inmediatamente y presentan luego la documentación a la salud y te acreditan. Y Entonces, bien, lo, que ocurre, lo que ocurre, doctor, el caso es la pregunta es esa, ¿no? ¿Ocurre que, que si, ¿no? yo, yo hacía el trámite con el, la unión de hecho que tenía, ¿no? un documento que he hecho en no sé, bueno, una escritura pública. Sí, era, era válido. No, no, no, no, en documento de macera, en pues ah, no más era, no es escritura pública. Ahora me piden matrimonio, o en su efecto no una una demanda, creo que de abreviada, creo, ¿no? De, no, no, eh, no. Una, ¿sí? una escritura pública lo realizaba. O sea, para reconocer la convivencia. Ah, en los registros públicos, eh, bueno, en realidad la formalidad es escribir los registros públicos, ¿no? y con esa constancia de salud. Lo ah, último bien. que vi hace dos años, más o menos tres años, se pedían la escritura pública. Solo la escritura pública, no la inscripción en registros públicos. Lo que muy ah, probable bien. puedan haber actualizado y algunos ya, eh, a veces varía, ¿no? Yo encontré en otra entidad, en, en Cucho, que en área de salud sí. me solicitó lo que es este... La inscripción en registro público. Bueno, soy de cada asesor legal. Sí, porque otro, legal. Ya, no, yo le digo todo esto porque yo tenía pues, un hecho notarial, no, no, normal, como dice compañero, ¿no? ahí tiene un mensaje. Ah. Pero no, no, no sirve, dice. Que ahora ya lo haya cambiado y tengo que hacer un, un documento que se pública y que pueda ser registrado. Eso sí es válido legalmente. Claro, bueno, o sea, eso, hay también, una. Matrimonio pues, tenía solo una declaración pura no simple, ¿no? Ay, ay, ya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Renato, ay, nos, ay, nos invitas ay, a todos, ay, dice el matrimonio. Y otro, por, que no Ya, eh, eh, otro, gracias, otro, por supuesto. En, en realidad, eh, bueno, como te digo, pues, quizás han firmado solo una declaración jurada, que son convivientes, y eso ya no es útil. ¿No encontraron? Bueno, ahí ahondaríamos en un tema muy, muy apartado de la clase, porque en realidad acá solo es el tema de ver el 9%. Lo que tocamos son temas no tributarios, pero igual, eh, por, por aportes se brinda la información. Uh, eh, en este caso, lo que ustedes es que encontraron ciertos defectos. Inclusive, habían una sola persona que había acreditado todos o tres convivientes. ¿no? Oh, yeah. Entonces, este, porque no le habían, no necesariamente porque en el mismo momento, no, no lo sé, en el mismo momento no las había acreditado, pero lo que más indicaban era que acreditaba una persona, luego tenía otra conviviente, acreditaba otra conviviente, y así, entonces, si a veces no le dan la baja. Entonces, esa situación generó un desorden y ya la actualidad, bueno, en ese momento, hace unos años, comenzaron a pedir la escritura pública. Luego de ello, me este, imagino que lo que puedan haber utilizado es requerir la inscripción en registro público, ¿no? O en su efecto, un proceso judicial que reconozca la convivencia, ¿no? la unión de hecho. Sería con eso, creo, Renato. Gracias, doctor. Muy lecho, doctor. Usted es un genio, doctor, en el tema. Me mi, mi respeto, ¿sabes? Mi respeto, doctor. No hay problema, Renato. No, no sepa tanto, doctor, de derecho tributario y eso es de raro. No, esto es, eso no es tributario, eso es más que todo administrativo. Es un procedimiento de salud, pero igual ahí, ahí vamos. Mirza, adelante, buenas noches, escuchamos. Genial, lámpara maravillosa. No tanto, hay, hay que conocer algo, al menos de todo, Buenas noches. A lo, doctor, yo tengo un caso particular y distinto a lo de los compañeros y yo quiero saber... Eh, si es que sucedió algo que yo no supe o, o, o fue fortuito, no lo sé. Yo eh, estoy con el AFP. Estoy con el ya. AFP. Eh, sé que a partir de los 50 años las mujeres podemos sacar el dinero y una vez que se saca, se queda, un se queda una parte, un porcentaje para el seguro un social. Para el seguro. Así. Entonces, sí. Exacto. Yo nunca saqué el seguro, nunca saqué el dinero del AFP, pero ya. sin embargo. Tengo seguro social. Yo no trabajo en forma dependiente hace muchísimos años. Eh, ya no. Eh, Has eh, hecho eh. la consulta tú, o sea, ustedes, bueno, yo tengo UNP eh, particularmente, eh, pero a través de algunos amigos, eh, eh, tratan de ver, tienen un usuario, una clave, porque eso sí les permite el FP y ustedes filtran y ven sus aportes. Entonces, no sé si has gestionado tu usuario tu No, clave. no lo he hecho porque de repente, de repente, de repente de no tener seguro social, pasé a tener seguro social, ¿no? Mm. Y aparte tener el AFP. Entonces, sería, no sé. Sería ideal que puedas verificar ello, ¿no? O sea, verificar. Verifico, en el, o sea, en, ingresas por tu uh, AFP y ahí te dan una, generar usuario, gestionar usuario era una opción. Ahí te van ¿Ya? a pedir tus datos, bueno, algunos que han entrado, recuerdo la AFP ahorita, la que último, te piden ¿no? tu último, tu, bueno, ellos validan con la fecha de emisión de tu N.I. Y piden, te dan correo, todo lo demás, registras, como crear una cuenta. Creas una cuenta y luego te van a remitir tu contraseña, te actualizas y con eso ingresas como una plataforma normal y ahí vas a poder consultar tus aportes. Verificas que A través aportes? de la página del AFP ajá de la F.P. a la cual estás afiliado, ¿no? prima, pro futuro, disculpa, profuturo, prima, pro futuro, prima, dependiendo de este, la la F.P. a la que te encuentres afiliado y ahí vas a poder ver si encuentras una extracción o alguna disponibilidad sería ideal que ya te presentes a la oficina de la F.P. no, en caso eso para hacerlo lo más rápido ¿no? No, pero si encuentro una extracción, quieres. ¿me apersonaría para qué? Inmediatamente, o sea, para ver qué es lo que sucedió. Que no, retirado, que corrijan esto. Eh. no, que no lo corrijan, doctor, que siga ahí. Solamente quiero saber. No, no, pero qué pasó. El, tema es, el tema es de tu retiro. No, pero porque. no estoy retirada y mi, mi, mi dinero sigue, o sea, sigue ahí. O sea, por eso, o sea, si sigue ahí tu dinero. No habría ningún inconveniente y probablemente. Mi dinero es sigue ahí y, este, y, sufro, y estoy no es en Seguro Social. O sea, tengo las dos cosas. Eso es lo que me parece extraño. Ah, ah, probablemente puede haber sido algún error quizás al momento de registro. A veces ellos lo que realizan es, este, bueno, a veces lo realizan masivo, entiendo yo, un amigo que trabaja en informática ahí. Y a veces este, también hay algunos que cargan manuales por, por un error de carga o yeah. una situación pueda ser que se, se ha generado ello. ¿no? Y alguna persona ver, no claro. está. Claro, o sea, no, o sea, lo, lo primero, si no han tocado tus fondos, yo no. personalmente me daría por, por bien atendido. Entonces no haría mayor indagación porque inmediatamente con una consulta Entiendo de ellos que, podrían verificar. Entonces, si no han tocado tus fondos, no habría ningún inconveniente. Pero este, okay. si los hubieran tocado, sí habría que tomar acciones en ese caso. Ya no nos no los han tocado. No, lo no haría. Lo más probable no, no. es que esté un error de, de sistema, ¿no? Y que en ah, este okay. caso, bueno, okay. está siendo beneficiado. Sí. Ya, ok, esa, doctor. A Gracias. Final, con más suerte en este caso. <risa> Ay, Gracias, doctor. Milton, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Disculpa, bien, estamos con algunos miembros anteriormente levantados un manito. No se preocupe, doctor. Sí, buenas noches. Doctor, quería hacer una consulta. En mi caso personal, yo he aportado a la ONP independientemente 11 años. Y por el tema de la pandemia, he dejado de aportar ya casi dos años. Mi consulta sería, en todo caso, este, eh, obviamente que si sí, debo seguir aportando. Pero ya, ¿cómo sería si, si, si yo trabajé digamos, para alguna institución pública del Estado? O como independiente debo de hacerlo, para yo poder más adelante poder... Este, Recabar, ¿no? Algún tipo de, de beneficios del Estado. Por favor. No, a ver, Milton, ¿puedes, ¿Puedes repetir un poco, un poquito? que no. Se, se te escuchó un poco entrecortado. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Sí, este sí, sí, sí. sí. sí, Lo que pasa... Claro. Ya, ahora sí está mejor. De acuerdo. Bien, le decía que yo aporté a la ONP 11 años. Independientemente. Ajá. Pero por el tema de la pandemia he dejado de aportarlo dos años ya. Entonces, este, mi consulta es, es doctor, eh, como he aportado 11 años, eh, más adelante yo eh, tengo la, la, la posibilidad de trabajar eh, para el Estado, obviamente, y debo seguir aportando hasta a completar los 20 a 25 años, doctor, para yo poder recibir algún tipo de jubilación. Claro, o si sea, ahí sí, o sí tienes que cumplir con los 20 años de aportación mínima. Ahora, lo que... Ya. Por ejemplo, no, no sé, yo de, tengo esta información de un amigo que es este, bueno, el contador y hace ya. 13 años, más o menos, 14 años, conversé con él cuando recién me incorporé a los 18 años me ascribí no a la ANP, porque uno evalúa, ¿no? Lo que él me dijo es esto y eso queda aparto ya depende, cada uno tiene su criterio, yo tipo por bien aceptado su criterio de él, si ganas más de dos mil soles o tres mil soles en el y eso proyectas tú que vas a tener de manera permanente en el FP. Escríbete el FP porque vas a tener una rentabilidad futuro de, este, de un aporte considerable. Y vas a, si va creciendo tu remuneración y es permanente en el tiempo, entonces vas a tener un buen fondo a largo plazo. Ese es uno, ¿no? Otro también que ahí por ahí vi un comentario de Alex, este, que me parece correcto eh, en el tema de lo que es este, en realidad, ¿no? Queremos vivir de las rentas, ¿no? Alquileres, versiones u otros. Pero en este caso, para la FP, ellos nos aportarían. Para el caso de la ANP, conforme a lo que tú me mencionas, en lo particular, mira, yo tengo 13 años más o menos ya trabajando. 13, 14 años. Más o menos, 13, 14 años. 14 años que tengo trabajando. Solo ya. siete años tengo de aporte a la ONP, porque Ajá. he estado como dependiente y ya me han indicado, mira, no tiene que estar en planilla. Efectivamente, ahí sí se van mis aportes a, a la ONP, ¿no? Pero mm. en los otros casos, eh, me han dicho, ¿sabes qué? Por recibos, por recibos. Porque al final, en el fondo, si vemos, y uno de los miembros mencionó, el fondo de la ONP va a un fondo común. O sea, por más que tú aportes ahorita eh, ganes 5 mil soles, mañana ganas mil, va al fondo común. Y lo último que te computa o el, el, el margen de cómputo son los últimos cinco años. Entonces, en los últimos, lo que yo sí te recomendaría es en Ajá. los últimos años antes de que pienses jubilarte, si jubilarte a los 65, en el caso de los hombres, o a claro. los 70. Ya entonces, si tú proyectas a los 65 más jubilar, de los 60 años a los 65 años, vas a que es lo que también sí que te voy a preguntar. Gano 2,000 ya. soles, 3,000 soles, pero como quiero salir con un gran rango, doy un aporte adicional, aporto 200, 300 soles a la ULPE mm -hmm. adicional, como un ingreso extra. Entonces, cuando haga la liquidación, voy a salir con el, top, el máximo. ¿no? allá ah, perfecto, doctor. Muy bien. En realidad, los aportes del año 10, 12, 13, no, no, no tiene mayor sentido, lo que sí es los últimos años, ¿no? del año 15 al 20, se puede decir. Es ya, Así doctor, es muchas gracias. Que, que legalse, por decirlo. Pero es lo que un amigo que, como te comento, es, es contador, en un momento me, me brindó la información y a razón de eso he venido teniendo esa aplicación. Hasta el momento no, no veo mayores inconvenientes en, en la práctica. Sí, Chao doctora, está bien. Lo entendí perfectamente. Muchas gracias. Listo, Nilo, gracias a ti.